Bueno, intenté esconderme, pero no me da. <risa> La idea es, por supuesto, que quedara esto así. Solo, pero pero no se da. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oiga, me escuchan bien. Vamos a probar sonido, me van a decir si se escucha bien. Eh, y si todo está correcto por acá. Listo. Bien, yeah. escucha bien. Necesito su confirmación. Porque si no, pues paramos el en vivo si nos escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Ay, espera, yo le quito. Ah, ahí. Eso, muy bien. Hola, ¿cómo está? Alex, Aleja. Alex, ¿qué más? Irene, Viole, Agus, Linda. Oh man, ¿qué montón de gente hay? Buenas noches, bienvenidos. Ay, fue madre. Está sonando raro acá, todavía no funciona, todavía no entiendo bien mi audífono. ¡Hola! Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Es que me escucho todo robótico. A ver, ahí, yes. ¡Buenas noches! Estamos acá en el envío inaugural del... del... A ver, a ver... ¡Ay, por qué suena así! <risa> Estamos en el envío inaugural de el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Bienvenidos a esta noche de Inaugural. Muy feliz. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. Por supuesto, a los que van conectándose, lo primero es que le den la like a esta transmisión. y Me digas si se escucha bien. Es que yo escucho tu raro, los autíforos. No dejes que Marco escoja tu voz esta vez. La voz de la lectura eh, estará a cargo de quien quiera el que quiera dar un aporte para esta transmisión y quiera, yo estaría a merced de su voluntad. Ustedes tienen el poder acá de hacer lo que quieran. Si hacen un aporte en esta llamada, por supuesto, aquí está también Gabo que está a merced de ustedes. Agradezco a Linda. Oiga, escucho muy robótico, ¿no? A ver. Hola. A ver, yo creo que está mejor. Agradezco a Linda por la. Por el regalo de Gao, aquí los que saben, eh... cierto que se escucha muy robótica. Ah, a ver cómo hago para quitar eso. A ver, record crack, ahí, ah, excelente, lo aprendí a usar, cierto, ahora no suena tan robótico. Yeah, bueno, eh, les venía diciendo que el día de hoy, la noche de hoy tomen su cervecita, su agua, su vino. Vamos a pasarla bueno esta noche inaugurando el CLE, como siempre, tradicional en marzo del oto de, es que el otoño, de Gabriel García Márquez. Esta noche lo que haremos es hablar de Gabo. Feliz cumpleaños a Gabo, que está de cumpleaños. Hoy cumpliría 96 años. Menos mal, no está cumpliendo 96 años. porque qué pesar, ¿cómo estaría sufriendo? <ríe> Pero más ya está descansando Gabo. Aunque tenemos un gran representante de él acá, les venía diciendo que esta linda marioneta me la regaló Linda eh, y será la encargada de poner el orden en este cle. La llama estará a descanso. Vamos a ver, aquí está la llama. La llama, estará, la llama descansará en este cle. Y en cambio será el gau que lo reemplace. ¡Qué maravilla! Vamos a pasarla muy bien en este CLE. Voy a ver saludando. Hola Sonia, ¿cómo estás? Saludos desde Ciudad de México. ¡Qué rico Ciudad de México! Eh, tal vez es un robot, de nos damos cuenta. Eh, saludos a todos los que van llegando. Ya saben, si les gusta esta transmisión, denle me gusta. Si no les gusta, denle no me gusta, pero hagan. Y manifiestense ahí. Manifiestense en la manito. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Para los que están llegando hoy, vamos a inaugurar el club, vamos a decir, vamos a hablar de lo que nos esperan, nos esperan grandes cosas estas tres semanas leyendo en el club de lectura, el otoño del patriarca, también vamos a, les, les voy a contar un par de cosas, ¿cierto? No sé si ustedes, voy a compartirles un delicioso artículo que escribí por acá, con algunos datos curiosos del otoño del patriarca y que quieren, tienen que ver también con la vida de Gao. De eso vamos a hablar hoy, celebrando su cumpleaños, ¿cómo no? Hoy, hace 96 años, nació Gabriel García Márquez en Aracataca. Buenas historias, tiene. lo vestían como una niña. Por cierto, han visto fotos de Gabo por ahí, lo vestían como una niña cuando era chiquitico. Y, ¿qué más? Vivía con los abuelos, con quien tomó sus historias grandiosas. Por cierto, siempre muy relacionado con las figuras de poder, su abuelo era un Coronel en la guerra de los mil el de la guerra de los mil días y precisamente este libro tiene como protagonista a un dictador un dictador que está podrido en su poder hace unas cosas grandísimas cosas de locos entonces hoy vamos a hablar de eso vamos a leer la primera página de este club de este libro y por supuesto los voy a invitar a que se inscriban por acá está Spinofet. buenas noches Spinofet, cuál será tu nombre hola Lau qué más les tengo por acá iba a hacer el cobro de aduana en méxico ese Gabo, pero acá somos honestos que le habrías quitado un brazo okay? Bueno, bueno pues al que se quiere escribir al club de lectura estante todavía tiene tiempo de hacerlo acá ya empezamos hoy ya se abre el grupo pongan por favor una vaquita una vaca el emoji de una vaca los que estén inscritos a este club en el que leeremos el otoño del patriarca ya se abrieron los grupos ya empezó la lectura ya esta semana vamos a empezar a conversar sobre el libro, pero primero, pues, cuéntenme quiénes están ahí inscritos. Ya veo a varios acá, pero manifiestense. Hola, Jane, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bueno, eso, Sandra, full. Vamos a celebrar, ¿cómo no? Vamos a celebrar. Ay, me equivoqué. Ese no era. Era este. chiva de, de, de cositas, todavía no sé manejar el. Todavía no sé manejar la tarjeta de sonido, me, me, me confundo todavía, pero ese es el sonido de la fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Gabo! Hoy soy mi bailarín, ya me di cuenta de que se han divertido mucho con mi reel, bailando, yo también me divertí mucho haciéndolo. Me levanté hoy como aburridito. Hoy me levanté aburridito. No es porque sea lunes, no porque estaba como cansado. Me levanté con el ánimo bajo, me puse a hacer yoga. Eso más o menos me revivió. Pero lo que más me revivió fue grabar ese reel. Yo también me reí mucho haciéndolo. ¿Cómo no? El que se haya perdido el reel. Vaya a Instagram, que allá está la joda, el ridículo. Oli, no encuentra la vaca, Lucero. ¿Cómo así? Pon la vaca a buscar. Acá que lo recuerdo, termino muerta la risa. Estaba bueno. Yo lo he abandonado dos veces, Nati. Yo también he abandonado el Otoño del Patriarca una vez. Una vez lo empecé y dije, ah, voy a leerme el Otoño del Patriarca. Y empecé y, ¡plop! Fallé. ¿Por qué fallé? Porque si ustedes se dan cuenta, este libro está. <risa> Este libro es como un mar, un río de texto. Entonces, si uno, uno va perdiéndose, ¿para qué? Por eso, hoy vamos a contarles cómo vamos a hacer para que este CLE del de Otoño del Patraca de Gabriel García Márquez sea divertidísimo. Aprendamos muchísimo y sobre todo también, pues terminemos el libro y lo entendamos y lo disfrutemos. Eso es lo más importante, que lo disfrutemos y nos divertamos, Porque es un libro difícil. ¿Para qué? Dicen las malas lenguas que eh, es el libro más difícil de García Márquez. El mismo García Márquez lo dijo. Este es el libro más difícil que le había costado escribir. ¿Por qué? Yo ya les he contado mucho, he hablado mucho de ese en un artículo que escribo al verles a mandar el artículo. ¡Ah! ¡Hola Valentina! ¡Ah! Valentina, bienvenida. ¡Qué bueno que te inscribes al CLE. Entonces vamos a hablar de eso. Gabo dijo que este libro siempre lo quiso escribir. En un libro muy famoso. Por cierto, ocho libros para entender a García Márquez. Hay un artículo en una página web muy buena que escribió Man, a quien admiro mucho, fijo no, <risa> que es ocho libros para entender la obra de Gabriel García Márquez. Entonces, ahí les mando el artículo para que lo abran por un lado si están desde el computador, pero en ese artículo eh, yo les comparto ocho libros para entender realmente la obra de Gabriel García Márquez. Uno de esos libros es una entrevista que tuvo con su amiguito Plinio Apuleyo Mendoza. Esa, esa entrevista de esos libros que hay es el único que no he leído completamente, solamente fra... no, mentiras, muchos no los he leído completamente, pero ese es el que menos he leído, gracias a Dios. Tengo ahí un par de maripositas, de paritos que me soplan cosas y entonces me he leído un par de cosas en este libro que hablan sobre el otoño del patriarca, y una cosa interesante le dijo a Plinio Apuleyo Mendoza, ¿saben ustedes eso? Dije, imaginemos que este es Plinio Apuleyo ¿sí o qué? Imaginemos que este es... Ah, no, no, este es Plinio, una, una llama, y este es Gao, están hablando, y, y Plinio le dijo, hey, como así, es verdad que este es el libro más autobiográfico que has escrito en tu vida, y Gao le dijo, sí, esta es una confesión, el libro que siempre quise escribir. No me lo estoy inventando yo. Eso dijo Gabriel García Márquez en ese libro. Y el ex María de Marvel. Sí, señor. Es mismo hombre. Luis. Lo llaman por ahí también. Guiño, guiño. Eh, entonces, este libro, Gabo dijo que es el más autobiográfico. Y entre una de las cosas interesantes de este libro, Gabo dijo que es el libro también que le costó más, más escribir porque tuvo que investigar muchísimo para sobre los dictadores de América Latina para que no se pareciera a ninguno y su personaje se pareció a todos <ríe> o sea, él, él se puso a investigar sobre todos los todos los eh, dictadores de América Latina del siglo XX y es que para que no se pareciera a ninguno de ellos y se terminó apareciendo a todos, es que todos los dictadores son iguales entonces precisamente, miren este lo que él dijo es que el dictador en el que más se inspiró fue el señor Juan Vicente Gómez, ex de, expres, expresidente ex dictador de Venezuela. Miren lo que dijo precisamente en el libro del de olor de la guayaba. La personalidad de Juan Vicente Gómez era tan importante y además ejercía sobre mí una fascinación tan intensa que sin duda el patriarca tiene más de él que de cualquier otro. En todo caso, la imagen mental que yo tengo de ambos es la misma, lo que no quiere decir, por supuesto, que él sea el personaje del libro sino más bien una idealización de su imagen. Les voy a mandar una foto de Juan Vicente Gómez, si Gabriel García Márquez tiene como imagen a, a este hombre, ¿sí o okay, qué? Como el patriarca, entonces nos podemos imaginar el patriarca de la siguiente manera. ¡Pum! Ahí les mando el enlace. ¿Sabían ese dato de Juan Vicente Gómez? Juan Vicente Gómez, expresidente presidente de eh, Venezuela, ex dictador, muy cercano a él fue García Márquez, o no muy cercano, sino que en una de sus dimisiones o más bien cuando fue totalmente expulsado García Márquez estaba ahí cerquita, porque García Márquez era periodista y cubrió varios tiempos vivió en Venezuela varios tiempo y cuando hicieron la junta para sacar a Juan Vicente Gómez de Venezuela, García Márquez estaba cubriendo esa noticia. ¿Cómo les parece? Datos curiosos en este envío. Me encanta esa voz Bueno, ¿qué más? Hay por ahí, va saludando a Raúl Uy, Raúl dijo, no iba a ir por cervecita Pero como dijo Luis, pues ni modo ¿Qué se le hace? Yo no tengo cerveza hoy porque ya me las acabé todas Pero tengo agüita Entonces ¿Quién anda por ahí que no se haya inscrito al CLE, al Club de Lectura, que no sepa qué es el CLE? Que esté dudoso. Yo le digo por qué. ¿Por qué debería unirse al CLE y por qué no también? Tengo muchas razones por las cuales no tendrían que unirse al CLE. <ríe> Soy consciente del de público, los objetivos de mi CLE, de mi club. Así que si están por ahí, les, les interesaría inscribirse al CLE, pues ahí está. Ahí les dejo para que me hagan preguntitas y conversemos. También, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir repasando datos curiosos de este libro porque tiene muchas cosas buenas. Y les voy a contar una cosa que me dijo mi mamá. Mi mamá ya se leyó el otoño del patriarca. Miren pues lo que me dijo. Eh, me conté una escena que me pareció muy graciosa y es que, como ya saben, este libro trata sobre un dictador del Caribe en sus últimos años, en su otoño precisamente, y este hombre pues ya tiene, demasiada, tiene demasiado poder, no sabe qué hacer con él. Hace unas atrocidades innombrables. Pero también hace locuras muy graciosas. Dice en un momento mi mamá que se rió mucho porque el patriarca estaba como entrando a la ciudad o estaba en un desfile y llega un hombre como creo que con un pañuelo blanco o algo así, lo saluda y lo volea por allá. Entonces el patriarca dice, encierra en mi semana enciérrenme a ese hombre que no se acordaba quién era, hasta que me acuerde quién es, enciérrenlo hasta que me acuerde quién es <ríe> nunca se acuerda nunca se acuerda, y el pobre hombre se pude en la cárcel, qué pesar <ríe> y, el, y el hombre este es en la cárcel diciendo, no, pero dígale, dígale que yo soy el hijo de doña no sé quién que yo iba a su casa cuando era niño que él iba a la mía el pobre hombre se pudrió en la cárcel y el patriarca por allá con vacas y mujeres. Este libro, ya se darán cuenta, tiene una prosa comprimida, como lo dijo García Márquez. Una prosa comprimida, ¿cómo así? Gabriel García Márquez estaba buscando, ustedes saben que García Márquez eh, fue muy famoso después de 100 años de soledad. Obviamente conocen 100 años de soledad, la leímos el año pasado, y Gabo fue. Eh, ese, ese, ese libro fue un bestseller y obviamente le empezó a ser muy conocido, pero él dice que cuando escribió García Márquez, ya los que, hayan, los que hayamos leído bastante de la obra de Gao, sabemos que él venía explorando el mundo de Macondo desde hace mucho tiempo, eh, desde el cuento Isabel viendo llover Macondo, y él ya con 100 años de soledad, culminó esa etapa, pero mucha gente quería que él siguiera escribiendo historias de Macondo a los 100 años de soledad, pero él dijo, no, yo quiero escribir otra cosa, ya terminé con eso y me quiero reinventar. Y si reinventé de varias maneras, la primera fue, por supuesto, que este libro no tiene nada que ver con Macondo. Acá no se menciona Macondo. No tiene nada que ver con, con todo ese universo de los buen día. Por supuesto, todavía tiene el, el setting. O sea, ocurre en el Caribe. Está toda la magia de Gao, pero no. No tiene nada que ver con el, con, con García, con el Macondo. Y tampoco eh, estilísticamente, aunque obviamente hay... Es imposible romper del todo el, el estilo. García Márquez y buscó acá unas nuevas formas de expresar sus ideas. Dijo que este es un poema sobre la soledad del poder. Ya les había dicho por qué el poder, pues porque está el patriarca ahí de personaje. Pero este libro, como ven, no tiene párrafos. Véanlo, Una prosa comprimida, le llama García Márquez. Y eso puede ser retador de leer, porque cambia de puntos de vista cambia de, de, de, no de narrador, es más bien como de punto de vista, y también cambia de temporalidades y que uno se dé cuenta, o sea, no hay rayas, no hay comillas, ni nada de eso, entonces uno tiene que estar muy pendiente. Así que para los inscritos al CLE y para los que no estén inscritos también y se quieran leer este libro, un gran consejo es que realmente se sienten a leer el libro dedicadamente. Este no es un libro para leer en el metro, creo yo, pues, mi opinión. Porque si uno va en tres estaciones, ¡pum! se queda ahí colgado. Uno debería de sentarse a leer este libro dedicadamente hasta que llegue el regalo de un punto. Acá dice el señor, aquí dice el que el primer párrafo en su edición termina en la página 51. Entonces uno tiene que estar dispuesto a sentarse y parar en el punto es de decir muchas páginas. ¡Hola Carlos! ¿Qué más? ¡Hola Carlos! Bienvenido de nuevo al CLE. ¡Qué rico verte por acá! ¡Más a hacer fiesta. Bienvenido, Carlos, de nuevo. Menos mal, es otro mundo porque ya estaba buscando el árbol genealógico para perderme menos. <risa> no, este no, en este no está el problema del árbol genealógico, pero tiene otras dificultades. Pero va a estar muy bueno, ¿sí okay, o qué, ¿Sí, okay, Gabo? No, joder. va a estar muy... Y hey, deberíamos de hacerle un sombrero volteado, para. Yo tengo un sombrero volteado, pero es demasiado grande. Me queda grande a mí, ahora no le va a quedar grande a Gabi. Bueno, ya, Gavito, se quedó. Gavito es él. <risa> Entonces, eh, este libro sí va a ser retador para leerlo, pero es que esos son los libros buenos. Esos son libros buenos, los libros retadores, los libros que, que cuando uno los termina dice, esta vuelta es diferente. Esto toda... No había leído nada así en mi vida. Y yo creo que espero que nos enfrentemos a algo así con este del otoño del patriarca. Para los que van llegando a esta transmisión, bienvenidos. Bienvenidos, les dice también Gao. ¿Cómo no? Y les cuento que estamos hablando de el cumpleaños de Gao, que nació hoy, hace 96 años. Y aprovechando también para hablar del Otoño del Patriarca, el libro que estaremos leyendo en el Club de Lectura Estante este mes. En las próximas tres semanas estaremos leyendo aproximadamente 80 páginas por semana para terminar en tres semanitas la obra que muchos consideran, incluso el mismo Gabo, su, su obra cumbre. Si no, es, si no es su obra más famosa, por ejemplo, como lo es 100 años de soledad o El amor a los tiempos del cólera, en esta Gabo dice haber terminado sus búsquedas en cuanto al tema de la soledad y el poder, temas que Gabriel García Márquez siempre había estado tratando con figuras como El Coronel como el coronel abrieron nuevo en día, la soledad que explora en 100 años de soledad. Y todos estos temas están acá, según Gabo, expuestos en su, en, su, en su cúspide. Él después explora otros, por supuesto, el general en su laberinto y otros temas y otros libros, pero es acá, dice él, donde terminan esas exploraciones. Así que muy interesante, muy interesante. Verán que al inicio es un reto, pero poco a poco le vamos agarrando la onda. Es cierto, es como... Un río, uno está, se mete ahí, y primero le toca chapalear contra la corriente y después se acostumbra a nadar, a fluir con la prosa. Entonces hay que sentarse, disfrutarla, ¿sí o qué? Disfrutar del bañito de palabras, de prosa. Estamos 22 personas conectadas en este en vivo y 15 likes. Supongo que los 7 son dislikes, está muy bien si es así, pero qué rico que sean likes. Likes al menos por el GAO, manito arriba por el GAO y por sus 96 años. Felicidades a GAO. Pero no, felicidades si hubiera a <risa> 96 años. No lo no sobrevivió, pero bueno. A ver, cuéntenme en los comentarios quién ya ha leído El Otoño del Patriarca o quién lo ha empezado a leer. Nati decía ahorita que lo había empezado a leer hace unos años, que lo había abandonado dos veces. Entonces, contemos nuestras penas y nuestra historia con este libro. Contemos también de nuestra edición, qué, qué, qué edición es, cómo la consiguieron. Yo les voy a mostrar la mía, que es de una colección que se llama Norma para Todos, creo que es, se llama así, sí, para todos, y es una colección de obras que sacó la editorial Norma, acá en Colombia, hace varios años salía también, eh, la, ¿cómo es que es? Que se llama la de José Eustacio Rivera. José Eustacio. ¿Cómo es que se llama esa superhora de él? Olvidó, oh, la vorágine, ¿cómo no? La vorágine de José Eustacio Rivera también salía en esta colección y salía el otoño del patriarca de Gao. Eh, eran baraticas, ¿y ¿sí o qué? Y aquí está en esta edición de Norma. Yo la conseguí exactamente el 12 de noviembre de 2014. Yo siempre marco así mis libros atrás. Ahí les voy a mostrar. Siempre los marco igualito. Luis Miguel, Mesa 10 así. Luis Miguel arriba, Mesa 10 abajo. Y la fecha en que lo compré, 12 de... Ah, de septiembre, de bestia. 12 de septiembre de 2014. Y a veces cuando me lo regalan lo pongo por aquí, abajo. Me lo regaló no sé quién. O dónde lo compré, o así, este no tenía nada interesante, entonces no puse nada. Pero lo compré en 2014, o sea, hace nueve años, por Dios, casi nueve años, y no lo he leído, ahí está, acumulando polvo, mi mamá ya lo leyó, una vez lo empecé, baila. Es la primera vez que me acercaré a esta obra de Gao, dice Irene, gracias Alex por soplarme lo de la hora, seguramente lo respondiste antes de que yo, cuando busqué en internet, se me olvido. Yo le hice, yo ya lo leí, fue el segundo libro de gao que leí y mi edición es una belleza, pastadura que hasta tiene cajita. Ah, claro, la de la de Penguin Random House, ¿cómo no cómo olvidarlo? La de Penguin Random House. El resto qué edición tienen? ¿Qué edición de El otoño del patriarca tienen? ¿Cuándo la compraron si se acuerdan o no? ¿Cómo la consiguieron? Así es la mía. Voy a poner otro sonido de la tarjeta que me gusta. gustaría que, que, que fueran más largos los los, los sonidos, pero no bueno hasta ahora no me he equivocado recuerden que cuando me equivoque con algún dato será este sonido <risa> <risa> <risa> cuando sea viole quien me quien me quien me corrija tío ¿Sí, okay? qué creo que hacíamos que quedado la última vez tiene qué más fotos luego de las ediciones en el grupo obvio en el grupo nos vamos a compartir también Jared, ¿cómo estás? Jared, bienvenido al CLE, la primera vez que te inscribes, qué maravilla. Eh, yo traté de hacer, de, traté de leer hace dos años, pero no acabé ni el primer capítulo. Ah, es que es complicado, ¿para qué? Pero en el CLE lo vamos a lograr. En el CLE vamos a superar este reto, porque es un reto divertido también, es un reto alentador. Mi mamá lo leyó. Yo les conté, mi mamá lo leyó este año, apenas terminamos el video de sus lecturas de final de año, mi mamá, mi mamá lo empezó a leer, se demoró dos mesecitos porque mi mamá lee lento, ella, ella lee cuando tiene tiempo por ahí en citas y cosas así, y lo disfrutó mucho. Mi mamá también estará acompañándonos en las reuniones del CLE, porque ella quiere saber qué hablamos nosotros en el CLE, qué hablamos nosotros en el CLE, del libro. Hablamos puramente del libro, nos dedicamos a hablar de él, a decir lo que nos gusta, lo que no. Los dos minutos de odio seguirán vigentes, aunque hayamos terminado ya de leer 1984 de George Orwell, que leímos en febrero. Pero se queda con nosotros los dos minutos de odio, obviamente, para decir lo que no nos gusta de los libros. Que puede ser muy García Márquez el que sea, y a veces a uno no le gustan cosas, ¿sí o qué? Es normal, Desde eso hablamos también. Wow, dice, eh, a ver, eh, dice Sandra, a ver, y tengo la primera edición que me daban mis tíos, en esa lo leí. ¿Cómo? Viole, tiene la primera edición. Me faltan solo algunos tomos de las horas periodísticas. Ella eh, Ave María, Es que Viole, ya leyó, yo toda la hora de Gao. Yo tengo una que tiene un pájaro naranja. Lo compré en una feria de libros acá, cerca de donde vivo, hasta que le llegó el momento. Ah, esa Irene es la de... Es la de, ¿Cómo es que se llama? La la, la, la que distribuye los libros de Penguin en, en, en México. Se me olvidó cómo es que se llama, es el nombre de una mujer, ¿no? Como así, se me olvidó. Pero ya sé de qué edición hablas. Dice Agus, Diana, eso. <ríe> yo sabía que era el nombre de una mujer, se me había olvidado. Yo quiero la edición de Viole, pero se va a tardar mucho. Tengo a la mano el audiolibro, pero presiento que requeriría el libro físico, tratándose de... Sí, Agus, yo te recomendaría leer también el físico. Yo sí quisiera saber cómo es este audiolibro, lo voy a buscar para escucharlo. ¡Jime! ¿Qué más? ¡Jime! ¡Gia! Yeah. Bienvenida, Jime, ¿cómo estás? Ay, este era el que yo quería buscar. Ay, no se Ay, no, es que se me olvida cuál es el coso que yo quiero. Bienvenida, Jime. Jime también tiene el audiolibro, según dijo por ahí, pero yo creo que es importante conseguirse el libro en, en físico. Una gran.. Eh, recomendación les tengo, consigan el libro en físico, porque en audiolibro muy bacano y todo, pero pero creo que es importante tener. Eh, a ver, ¿qué dice por acá? Eh, estamos contando, bienvenidos a todos los que se están conectando, llegan personas nuevas a la transmisión, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá hablando de el CLE el Otoño del Patriarca, en el que estaremos tres semanas, ya les voy a contar qué vamos a hablar en cada semana las historias CLE ahí en Kindle. Kindle es bueno, claramente, sí, o sea, en físico. Yo ya tengo el audiolibro del libro y acabo de pedir, de, de pedir el físico a la biblioteca. ¡Yeah! Muy bien, esta me está, pero comprometida. Eh, los que han estado en el CLE saben que en el CLE tenemos las historias CLE. Las historias CLE es como nuestra guía literaria, una forma concisa, hermosa y pertinente para hablar de literatura, para explorar otros temas, que nos llevan los libros, ustedes ya lo saben muy bien, son eh, unas historias en formato de historias de Instagram, nos gusta llamarlo historias por eso, porque son en formato de historias, así vertical, y además siempre tratamos de llevarla, toda la narración de las historias como una historia, ¿cierto? Presentamos un problema, vemos el contexto y solucionamos la pregunta, alce la mano al que le gusten las historias, Cle, porque nos dedicamos demasiado a crearlas, le metemos todo el cora, sufrimos, pero nos encantan siempre el resultado. Y adivinen de qué vamos a hablar esta vez. Por supuesto, la primera semana hablaremos de Gabo, pero pues no iremos. Gabo nació el 6 de marzo de 1927, sí, o que no nos quedaremos ahí en Arataca. Eso lo diremos, pero eso ya se sabe. Pero lo que queremos enfocarnos en la primera semana de las historias, Cle, es por qué Gabo escribe este libro. ¿Por qué Gabo se pone a escribir el Otoño del Patriarca? ¿Qué razones había? ¿Cómo fue su proceso de escritura? ¿Qué buscaba con la obra? ¿Cierto? Y eso nos interesa, ¿por qué? Porque, por muchas cosas, para saber el contexto, en el que estaba García Márquez cuando escribió, para acercarnos a partir de esa mirada en la obra, ¿sí o qué? Eso es importante, para... Eso nos permite tomar elementos críticos, por ejemplo, ¿qué estaba buscando con ese estilo? ¿Qué obra se leyó para poder lograrlo? ¿por qué? Él decidió no escribir 100 años de soledad. El regreso del coronel está tratando de inventarme un, una, un título para la segunda parte de 100 años de soledad. Díganlo ustedes, eso sería interesante. ¿Cómo sería, ¿Cómo sería el nombre de la segunda parte de 100 años de soledad? Pero bueno, mientras ustedes piensan, yo también pensaré algunos, eh, hablaremos de eso. Eso nos permitirá conocer un poquito ese contexto. Sí, okay, o qué, Yeah, no eh, En la segunda semana hablaremos de el poder y las dictaduras latinoamericanas. ¿Sí o okay? qué? Creo, si sí, no estoy mal, que por ahí el profe nos había dicho que podíamos hablar de algún par de cosas sobre las dictadoras en Latinoamérica. Profe, si estás por ahí, manifiéstate si quisieras compartirnos un poco sobre las dictadoras latinoamericanas para entender un poquito, eh, algunos guiños que pueda haber en esta obra sobre esa, ese panorama político tan turbulento que tuvo eh, muchos países de Latinoamérica en el siglo XX. Entonces hablaremos de eso, pero sobre todo centrados en el asunto del poder en la obra de Gao. Ustedes ya saben, lo hemos comentado, se dice en todo lado que Gao le interesaba mucho el poder, a Gao le interesaba estar cerca del poder, por ejemplo, su amistad con Fidel Castro y con otras grandes personalidades, y sí, él le interesaba saber cómo el poder terminaba llevando la soledad, cómo aislaba a los individuos, ¿sí? okay. cómo se quedaban rodeados de seguidores, pero a la misma vez solos. Entonces, vamos a observarlo, cómo se presenta en la obra por un lado, y luego vamos a ver eh, cómo está también el poder en algunas de las otras obras de García Marca, así que será muy interesante. Olí, estoy mirando si puedo entrar al cree porque estoy teniendo de trabajo en el cole. Oh, Alex, ¿cómo así? Ya me había dado cuenta de que no te habías manifestado. Alex, no, relajado, si no puede, tranquilo. Lo primero es estar tranquilo, sacar tiempo para ir a comer a los restaurantes que no eh, sugiera Marco. Estar tranquilo, relajado, esta hora, cada lectura obviamente exige su tiempo, así que Alex serás bienvenido obviamente si quieres estar, incluso si quieres participar en el click con tu charlita, eh, está muy bien, pero si no, no importa, disfruta de, no de tu tiempo libre porque dice que está súper ocupado, pero del tiempo que invertirías en la lectura, pues inviértelo descansando, repotenciándote, te extrañaremos, cómo no, pero te entendemos, así que, hola Heidi, ¿qué más? Hola Heidi, ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, dice Raúl que la edición de él es de 1980, la conseguí hace unas semanas en una librería de segunda mano. ¡Ah, yo la vi! La Azulita que posteaste en Instagram. Gracias, Raúl, por eh, mostrarte. Las historias son hermosas, dice Jenny. En la lectura de v yo le compartí una información muy valiosa, directa y bonita. Y todavía falta mucho. Jenny, tú que estás entrando al CLE, te darás cuenta de que eso es siempre lo que buscamos. Lo definiste muy bien valiosa, directa y bonita, ¿sí o okay. qué? Temas pertinentes, presentados de manera hermosa y también directo al grano. Eso nos gusta mucho. Cosas que no encuentran en internet, por supuesto, nosotros buscamos en internet, nos informamos en artículos y demás, pero pero lo que intentamos es configurar una historia, en una narrativa que sea entretenida a ustedes para leer. Todas las historias está científicamente comprobado que las historias que no demoran nunca más de cuatro minutos en leer completamente <ríe> y sin embargo creo que hemos aprendido grandes cosas ahí tengo la dudita qué, eh, qué historias que de los que están acá conectados y han estado en el que recuerdan especialmente quiero que me que me cuenten tengo la curiosidad qué historias recuerdan especialmente bienvenidas a las personas conectadas estamos ya en media hora de la transmisión nos falta un par de temitas por hablar, sí o okay, qué, Gao, Como les dije, Gao es un regalo de Linda que me lo regaló en Navidad y será el encargado de poner el orden en el CLE. Ustedes ya saben que existe la llama que llama, el hueso y otros mecanismos que nos ayuden a mantener la conversación fluida, que todos podamos conversar, que todos tengamos tiempo de compartir en el CLE, porque... Yo sé que todos queremos hablar demasiado de los libros y precisamente por eso no podemos hablar una persona todo el tiempo. Entonces nos repartimos la conversación. Tenemos tres minutos para conversar. Y así lo regulamos, generalmente con la llama que llama. Y este mes, con el gaO preguntitas a las personas nuevas, sobre todo por ahí que vi a Jared, eh, Ana también estaba por ahí. Todas las personas que sean nuevos en el cle o nuevas, porfis, coméntenos si tienen alguna duda de cómo funciona el CLE, de... de... si no han entendido algo de la dinámica, porque se unieron también, qué bacano verles, eh, y saber eso, entonces, si están por ahí, tienen alguna dudita, o alguien que no se haya inscrito al club de lectura, y quiera unirse, por supuesto, pueden hacer sus preguntitas acá, y yo les respondo, de la mejor manera, ¿sí o qué? ¡Sí! Ah, no, este era el sonido que cuando yo me equivocaba. ¡Mira! <ríe> ¡Mira! Y este es cuando está todo muy bien. Estudios de prestigios universidades, por supuesto. Sí, Alex. Te necesitamos, te extrañaremos. Pero, Alex, si no puedes, disfruta, disfruta. Lo más importante es eso en la vida. Tranqui. Eh, bueno, ¿qué más tenemos para conversar el día de hoy? Tenemos todavía algunos de los datos increíbles del de Otoño del Patriarca. Uno de esos es que fue un fracaso en ventas. Como ya les dije, la gente esperaba que García Márquez escribiera otro Cien años de soledad y nada que ver. El Otoño del Patriarca no tiene nada que ver con Cien años de soledad. Entonces imprimieron más de medio millón de copias y se vendió muy mal. El libro se vendió muy mal, pobre Gao, debió de sentirse, quién sabe si se sintió así mal. Se sintió como yo me siento cada vez que publico un video y casi nadie lo ve. Necesito un sonido de eso, como de tristeza, por allá. <risa> Pero de todos los datos que a mí me parecen cool, de todos los datos que me parecen raros, interesantes, desconocidos, es que Gao dejó de, de fumar cuando, cuando escribe esta obra. Le dijo eh, a un periodista llamado Rodolfo Braseli en 1996, en medio del otoño, el patriarca, estrujando la cajetilla vacía, mientras absorbía la primera bocanada, me di cuenta de que desde hacía meses estaba consumiendo la respetable cifra de cuatro cajas de cigarrillo al día. Oh, ¿qué es eso? ¿Te estabas matando? ¿Te mataste? <risa> no me sentía mal, ni mucho menos, pero esa dependencia me puso violento. Decidí, pues, que aquel sería mi último cigarrillo. Al otro día, cuando me senté en la máquina, me di cuenta de que jamás antes, nunca antes, había escrito una sola línea sin fumar y tuve que aprender. Y fue agónico, gao. Le dio dificilísimo escribir este libro. Y fuera eso, dejar de fumar. No me lo quiero ni imaginar, gao. A ver qué dice por ahí, Yare. Una pregunta, ¿cuánto dura la sesión? Yare dura una hora y media más o menos. La primera, que es la primera, el próximo fin de semana. Durará un poquito más porque nos presentamos y hablamos de otras cositas ahí para contarles cómo funciona el CLE y lo que nos espera, pero eh, duran aproximadamente una hora y media una hora y cuarenta minutos. ¿Todo bien, Jared? Esa es la duración. Bueno, ¿estamos listos para la lectura de la primera página o qué dicen? Váyame poniendo ahí la vaquita, la vaquita si están listos para la lectura de la primera página si alguien desea un requerimiento especial por esta, para esta lectura de la primera página en la que perder el aire por supuesto porque el primer punto demora una página eh, si alguien quiere un requerimiento especial puede por supuesto pedirlo por medio de un sticker o de un super gracias en este chat pueden hacerlo por favor no pidan otra vez que lea con la voz de Alvin y las ardillas, no está Marco gracias, porque esa voz es muy desconcertante para leer. Entonces, ¿qué más tendremos en, esta, en este, en este club Tendremos una, se Ay, madre. Mero gallo. una sesión de lectura. Tendremos, por supuesto, cómo no. Y estamos pensando incluso en otra sesión de lectura. Vamos a ver, depende de cómo vamos avanzando en la lectura, de si estamos quedaditos o no. Hacemos otra sesión de lectura, que ya saben que es el espacio donde nos juntamos a leer juntos si estamos atrasados en el libro o en otro libro o en el trabajo nos juntamos en una sesioncita con musiquita. Técnica Pomodoro avanzar en la productividad, en el trabajo realizable y toda la cosa. Así que de eso tendremos y por supuesto, como no, el quizcle. Como siempre, el quizcle. Venga, una cosa de la que no vamos a hablar hoy es de mi barro. Mover este barro que me salió justo hoy. Los barros siempre salen en los momentos importantes. Cumpleaños, fiestas, matrimonios. Donde uno va a tomar fotos, ese día el barro aparece. No, no les ha pasado eso. Esa, eso, eso siempre pasa. Alce la mano al que le ha pasado que tenía algo importante y le salió un barro ese día. Dice Freddy Álvarez. Freddy, ¿cómo estás? Mi impresión es que los mejores literatos tienen vidas oscuras, muchos de ellos. Muchos de ellos tuvieron vidas oscuras, si, si a oscuras te refieres a vidas de adicción, vidas de depresión, vidas de abusos, locura, muchos, no todos. Afortunadamente ese es uno de los grandes avances de la, de la, de la civilización actual, es que la parte del de exceso y, la, y el arte ha estado un poquito en revisión. Ya los artistas no saben que no tienen que ser súper locos ni súper adictos a cosas para ser creadores. Eh, es un genio eh, difícil de llevar la creatividad, pero ya vemos a muchos artistas muy cuerdos hoy en día. ¿Cómo no? Todavía hay unos bastante deslocados, pero afortunadamente ya no se le exige al creador el exceso. Antes sí, cosa loca. A ver, dicen... Pidan con esa voz, no, no pidan con esa voz. Por eso lo de dejar de fumar nos hizo sufrir a nosotros también. Cabo se vengó de nosotros, digo, güey, pucha, ¿va a dejar de fumar? Con este libro, entonces va a poner a la gente a sufrir así como sufrí yo, no reas. <ríe> Me encantan los sonidos de esta, eh, de esta tarjeta de sonido, pero siento que deberían de ser más largos. <ríe> Qué violencia, no va a poder monetizar. Esta llamada porque, eh, este en vivo porque promueve la violencia. No, no la promueve YouTube, no estoy promoviendo la violencia en Solos <risa> Bueno, listas, listos para la primera, para la inauguración oficial de la lectura del CLE, el otoño del patriarca, listos para leer la primera página de este libro. ¿Qué dicen? Pam, pam, pam, Heidi está lista, Sandra está lista, Lucero está lista, Irene está lista. Recuerden que para decir que están listos para esta lectura de la primera página, pues ponen una vaquita. Ya se enterarán por qué una vaca, si ya empezaron a leer el libro lo sabrán. Si no, pues ya lo van a saber. Mientras tanto, yo tengo por acá lista la primera página para comenzar la lectura. Hay 26 personas conectadas. Muchas gracias por venir a esta transmisión. A venir a verme el barro. No vean mi barro. <ríe> si les falta manifestarse con un me gusta o con un no me gusta. Háganlo. Háganlo. Qué rico verlos ahí con una manito arriba. Si les falta darle me gusta a esta transmisión. Pues háganlo. O, o no me gusta. Lo que sea. Pero hagan algo. Yaret <ríe> también está listo ya. Entonces empecemos. En 15 segundos voy a tomar agüita. Voy a tomar aire para empezar a inaugurar el CLE del Otoño del Patriarca. Saludos a los que van llegando. Sigue llegando nueva gente a la transmisión, ¿cómo no? Quédense para que escuchen la primera página del Otoño del Patriarca. Me encanta. Ese es mi nuevo sonido favorito. Ese también me gusta. Ah, pa, Freddy dice cow. Sí, Freddy, eh, entiendo. Entiendo tu cow. Es difícil encontrar el emoji. Yo también lo buscaba y no lo encontraba. Me ha pasado, pero te lo valgo. Bueno. Vamos a leer, vamos a empezar la lectura de El Otoño del Patriarca. Este CLE está patrocinado por el CLE. <ríe> Esta transmisión en vivo viene gracias al CLE, gracias a todas las personas que se han inscrito al CLE. Recuerden que todavía lo pueden hacer en este enlace. Pueden inscribirse al Club de Lectura y disfrutar con nosotros del Otoño del Patriarca durante las próximas tres semanas. La vamos a pasar muy bien. Nos vamos a divertir, nos vamos a reír muchísimo, eso sí, asegurado. Y vamos a lograr leer una de las obras más representativas de Gabriel García Márquez, también, o las más difíciles. Y lo vamos a lograr todo, porque en el CLE todo es posible. <ríe> en todo sentido, en el CLE todo es posible. <ríe> Pero una de las cosas que es posible en el CLE es, por supuesto, terminar libros difíciles. Hemos terminado libros dificilísimos, por Dios. Voy a ponerle eco a la llamada, al efecto de la voz, para que suene más hop, eh, la lectura, también le subiría el bajo, ah, me suena mucho mejor con mucho bajo, sí o okay. dígame cómo suena así, con mucho bajo o con poco bajo, el bajo, 1 dos, tres, bajo, 1 dos, tres, bajo, suena mucho mejor, bueno, ahora sí, súper listos, para la lectura inicial de El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, ¿cómo no? Gabito está feliz. El Gabito. <ríe> qué, buen, qué buena marioneta. Muchas gracias, Linda, por la buena marioneta. Parezco, si me tapo completamente, parece aquí Gabo. Yeah. Qué buena marioneta, muy hermosa, Linda. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. ...con la lectura inaugural del Otoño del Patriarca... ...ahora sí, libro en mano... <coughs> ...aclárense la garganta y empezamos... ...el Otoño del Patriarca... ...Gabriel García Márquez. ...durante el fin de semana... ...los gallinazos se metieron por los balcones... ...de la casa presidencial... ...destrozaron a picotazos... ...las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se dieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida de poder y el silencio era más antiguo y las cosas más arduamente visibles en la luz de Crepe. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones pastos con los platos de sobras del almuerzo dominical, interrumpido por el pánico. Vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver Cuyo curso ordinario había sido más lento que las vías más áridas. Vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristalizadas con sacramentos marciales más de cinco generaciones. Vimos en el fondo de la antigua caballeriza de los virreyes transformada en cochera y vimos entre las camelias y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre úbre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en buen estado bajo la teranaña polvorienta y todos pintados con los colores de la bandera. En el primer patio siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuya sombra dormían los leprosos en, el tiempo de grande, en los tiempos grandes de la casa y habían proliferado tanto en el abandono y apenas si quedaba un resquicio sin olor en el aire, en aquel aire de rosas revueltos con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín, y el tufo de gallinero y la dentina de boñegas y fermentos de orines de vacas y soldados de la Basílica Colonial convertida en establo de ordeño. Abriéndonos paso a través del matorral asfixiante, vimos la galería de arcadas, con tiestos de claveles y frondas de astromelias y trinitarias donde estuvieron las barracas de las concubinas, y por la variedad de los residuos domésticos y la cantidad de las máquinas de coser, nos pareció posible que allí hubieran vivido más de mil mujeres con sus recuas de siete mesinos. Vimos el desorden de guerra de las cocinas, la ropa podrida al sol en las albercas de lavar, la sentina abierta del cagadero común de concubinas y soldados, Vimos en el fondo los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el Asia Menor en gigantescos invernaderos de mar, con su propio suelo, su savia y su llovizna, y al fondo de los sauces vimos la casa civil, inmensa y triste, por cuyas celosías desportilladas seguían metiéndose los gallinazos. Ahí están los gallinazos. <ríe> Aunque esos son cuervos en realidad. ¡Oh, por Dios! Bueno, ¿qué nos dice esta primera página? Lo primero es que ya vieron que en una página entera hay solo tres frases. Solo dos puntos. pero tres con el que acabamos de pasar. Pero una de las cosas que me pareció más cool es que... ¿Por quién está narrado el libro? Una tercera persona del plural. O una primera persona del plural, perdón, nosotros. ¿Cierto? Vimos y no sé qué, oímos, bla, bla, bla. ¿Quién está narrando? Acá nos damos cuenta de que entran a una casa destruida, a una casa abandonada. Antes con muchas personas viviendo dentro, con mucho esplendor, pero ahora habitada por las telarañas, el polvo, el recuerdo y los gallinazos. Ya empiezo a ver un montón de eventos que espero que nos cuenten que les contarán, como por ejemplo las mariposas ¿qué es? la berlina los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroña del año del cometa el coche funeral el progreso, la limosina sonámbula del primer siglo de paz me, me, me sospecho de que lo del año de la peste del, y el año del cometa además que se menciona después lo supongo no lo sé pero ese es el inicio. ¿Qué impresiones les da este inicio de la novela? Mucha adorno, mucha ¿Cómo es que se llama eso? Sí, mucho adorno, muchos muchos adjetivos, mucha mucho color en estas descripciones y muchos adjetivos de esos raros de García Márquez. No no tengo ninguno acá para poder leer, pero Matorral asfixiante. Bueno, hay un montón ahí. Ah, es que leí uno más bueno por ahí. Pero se me perdió. ¿Cómo les pareció? Uy, qué bueno, qué bonito. Dice Jenny. Gabriel, te amo. Listos para salir. <risa> También. Te creemos, Gabo. Te creemos, Gabo. La verdad es que Gabo nos ha dado momentos de mucha diversión con sus obras de mucha risa y de mucha fascinación con su, con, su, con su prosa, muy colorida. A mí me gusta mucho, es como un manjarcito. Y acá sí que está lleno ese manjar. Diana, me recuerdo el inicio del perfume, muy descriptivo y mucho oximorón. Espero no estarla regando. Eso lo podíamos analizar acá, yo estaba mirando muchos... Habría que ir palabra por palabra. Mientras leía me gustaban algunas cosas. Hubo una que me llamó la atención, que sí puede ser un oximorón. Un oximorón, por cierto, para quien se le haya olvidado, naturalmente... Eh... Ah, sí, vea. Por ejemplo, este. Los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver, cuyo curso ordinario había sido más lento que las vías más áridas. Bueno, ahí no hay un oximorón, pero me gusta eso, más lento que las vías más áridas. Un oximorón es cuando uno dice como una palabra que tiene como un significado contradictorio o opuesto. ¿Sí o qué? A, a lo que uno esperaría. Por ejemplo, uno es, no sé, no vías áridas vaya violento Uno es como, por ejemplo, un silencio ruidoso. Es un oxímoron. Los gallinazos, de entrada se propone la muerte. Los olores, dice Heidi. Muy buen inicio de este libro. Hemos llegado a la hermosa cifra de que tenemos miles likes que personas conectadas. Uy, yo estoy como rojo, ¿no? ¿Por qué será que estoy rojo? Este fin de semana estuve caminando por ahí en una vereda y yo creo que me... Que de rojo entonces tenemos ahí o será el Gabo que me, me, me, me ilumina con su rojitud tuvimos ahí el inicio de el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez recuerden las personas listos para salir, Freddy y todas las personas que están conectadas y no están inscritas aún al CLE pueden inscribirse en este enlace, van a la tienda muy sencillo, se pueden inscribir ahí para que disfrutemos juntos de esta lectura estaremos leyendo durante tres semanas creo que esta es la primera vez que tenemos una meta tan cortita en un CLE, al menos en mi edición son como 80 páginas por semana lo mínimo que hemos tenido en el CLE son como 92 páginas tendría que mirar por ejemplo las malas cuánto era, pero eh, realmente va a estar muy sencillo en ese sentido la lectura, porque sabemos que puede ser exigente en otros sentidos, así que súper invitados si quieren descubrir una de las horas más interesantes de Gabriel García Márquez, sus secretos, descubrir el porqué de la prosa, el porqué del tema, disfrutar y, y pasar grandes momentos con nosotros en el Club de Lectura, pueden unirse a el CLE, estaremos tres semanas como les dije leyendo esta hora de Gao, vienen además lecturas buenísimas, en marzo leeremos con Viola a partir del 16 leeremos pájaros en la boca y otros cuentos en el que por cierto se pueden inscribir eh, ahí en ese enlace que les envié, empezamos el 16 de marzo con Samantha Schweblin y pájaros en la boca y otros cuentos maravilloso y nos esperan otras lecturas muy buenas en los próximos meses cómo no por ejemplo, en abril ¿Cierto? Sigue abril, marzo, abril, ¿Sí? Salemos leyendo el canto de las montañas y también la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Caleguín. Muy buenas. Saludos a Freddy. ¿Cómo estás? Voy a responder unos mensajes acá. Dice, ayuda a Colitas. Hola, ¿qué más? Ay, tú siempre eh, comentas mucho en el canal. Un saludito a ti. ¿Cuál es tu nombre? Hola, hermoso. Ay, gracias por eso el hermoso. No he leído este libro. Espero leerlo pronto. Saludos, como siempre, desde mi amada Bogotá. Bendiciones y saludos a tu mami. Ay, muchas gracias. Le daré tus saludos. Ella también estará en el CLE. Ella va a estar en el CLE en algunas reuniones ahí viendo cómo es que nosotros chismeamos de los libros. Entonces, genial. Me encanta ese sonido. Dice Raúl: en mi edición fueron dos páginas y media. ¿What? Dios mío, tiene letra muy grande tu edición, Raúl. ¿Cuántas páginas tiene en total? Dice Freddy Andrés Vargas González. Hola Freddy, en el otoño del patriarca García Márquez intenta reflejar el tema de la corrupción del poder y cómo esta corrupción puede afectar a la sociedad. Efectivamente, Raúl. Eh, es que Raúl? Freddy, tienes toda la razón ahí. En este libro, Gao explora el tema del poder y por supuesto, con el poder está la corrupción. Ahí les conté una anécdota que es una de las partes favoritas de mi mamá, que es precisamente cómo el patriarca hace encerrar a un hombre simplemente porque no recuerda quién es y lo deja pudriéndose en la cárcel. Les voy a mandar ahí de nuevo el enlace para que vean ocho datos curiosos del otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, entre los que está algunos de los que ya comentamos, por qué fue el libro más difícil para él escribir, por qué quiso alejarse de 100 años de soledad después de haberlo terminado y lo logró con este libro, ¿Por qué dejó de fumar cuando leyó este libro? También era muy interesante que no comentamos cómo un viaje al Caribe, cómo un viaje al Caribe salvó esta novela. Él estaba súper atascado en la escritura dijo, no joda, no quiero irme para el Caribe. Se puso su narizona, se fue para las playas del Caribe y cuando regresó a Barcelona ¡pux! terminó el libro. Muchos otros datos interesantes están en ese artículo, así que si lo quieren leer, obviamente ahí se los dejo, hallaré también. En su edición tiene dos páginas, también ah, la mía solamente una página. Es que la letra de mi libro es muy pequeña. A mí no me gusta que los capítulos sean tan largos. <risa> ah, es día más, un en ese sentido. Uno de los, por supuesto, consejos es que hay que sentarse dedicadito a leer el libro. Es decir, no lean, tienen diez minutos, bueno, pueden hacerlo, pero lo que yo sugeriría es que no lean el libro así como, ay, tengo diez minutos para leer, no. Más bien, siéntese por lo menos 20 minutos a leer, porque así pueden cogerle más el ritmo a la escritura. Tus costeños, no joda. <ríe> por cierto, Gao dice: Yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Gao, porque me parece una, una frase demasiado García Marquiana, pero Gao dice que este libro lo entiende más un taxista de Barranquilla, un taxista de la costa caribe, que un traductor. <ríe> Porque tiene muchas palabras del Caribe, claramente sí, en este libro, Gabo, es donde suelta toda esa, esa cultura lingüística del Caribe, está muy ahí, muchas palabras propias de la región, así que, por ejemplo, para mi querida Sandra, que tiene su sangre barranquillera, eh, le será muy fácil, así que, y también una de las cosas buenas es que supongo que para nosotros los colombianos será mucho más fácil entender algunas de las palabras, así que, mis queridos, extranjeros de México, España, Chile, Perú, Argentina no hay Argentina, no, esta vez, Ecuador. Todas las personas que se inscriban a este CLE y que no sean colombianos, esperamos poderles ayudar bastante para entender la obra. Mi hija, y yo estamos esperando a Rayuela, será nuestra primera vez en tu grupo de lectura. Mi nombre es Esperanza, un abrazo. ¡Súper Esperanza! Qué bueno será verte en julio con Rayuela. Uruguay también, Uruguay, Uruguay. Eh, qué bueno será verte en en julio con Rayuela, ya saben, si quieren inscribirse a cualquier CLE de los próximos meses pueden ir a la tienda, acá es el enlace para que se inscriban al CLE del Otoño del Patriarca, pero ahí pueden navegar la tienda para que vean. Hemos llegado a una hora de transmisión, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche. La llama manda a decir que se irá de vacaciones al Caribe, como Gao, Seré vacaciones en este CLE y Gao estará trabajando en este CLE poniendo el orden. Gracias de nuevo a Linda por hacer posible esto. ¡Ah! Ahí enfocó. Ahí tiene la nariz sucia, Gao. ¿Qué pasa, Gao? Me tengo que limpiar. Miren qué bonito. peluchito. Muchas gracias por conectarse esta noche. Espero que se hayan divertido. Que estén con toda la motivación en el cielo. Para empezar la lectura de este, le salió un grano también, sí, como a mí. Eh, que estemos full motivados para la lectura del otoño del patriarca en el CLE, que va a estar buenísimo. Estas tres semanas vamos a disfrutarlo muchísimo. Que tengan muy buena noche, que descanses. Les mando un abrazo y nos vemos en el CLE. Ya saben, Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? Saludos desde Asunción, Paraguay, qué lindo. Hola, Lau, apenas llega. Eh... Hola, Jane ¿qué más? Eh, esperamos ahí, que disfruten la lectura. Feliz semana y nos leemos en una próxima. Chao, James. Qué bueno que estás acá. Me imagino a los traductores alemán con frases como mamá mamagallista. <ríe> claro, palabra muy colombiana, sobre todo muy, muy, muy de la costa. Bueno, mis queridos, mis queridas lectoras, un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias por estar en este en vivo, por acompañarme esta noche en la inauguración del CLE del Otoño del Patriarca. Feliz cumpleaños a Gao, hoy estaría cumpliendo 96 añitos Gao, pero menos mal ya no lo estás cumpliendo porque estaría sufriendo demasiado. <ríe> eh, ahí nos vemos pues, feliz noche y buena lectura, ya sea con el Otoño de Patriarca o con cualquier otro que esté leyendo. Nos vemos pues, chao.